Estamos en el Client Center de IBM y venimos a entrevistar a Elisa Martín Garijo. Elisa es la CTO de España, Portugal, Grecia e Israel y ella ha sido una de las precursoras de la ciencia de los servicios. Por tanto, es la persona ideal para que nos cuente de qué va esto. Elisa, muchas gracias por, por estar aquí, porque podamos contar contigo en este curso. Y bueno, pues para abrir la entrevista quería preguntarte, eh, IBM ha sido realmente una de las, de las, o la empresa, digamos, que ha puesto en el panorama internacional la necesidad de una nueva disciplina en torno a la ciencia de los servicios. Entonces, tú has sido también una de, las, de sus principales promotoras. Quería que nos contaras eh, de una manera clara, que cualquiera lo pueda entender, qué es esto de la ciencia de los servicios, Elisa. Bueno, vamos a empezar a descomponer la palabra, ¿vale? y voy a utilizar también aquí una, mis apuntes ¿eh? para no hablar desde memoria porque cuando hablamos de ciencia de los servicios las dos palabras son claves la palabra servicio y la palabra ciencia cuando hablamos de lo que es un servicio y nos vamos a la, al diccionario de la Real Academia una de las acepciones que tiene la palabra servicio es organización y personal destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada, por ejemplo, el servicio de correos, de incendios, de reparaciones... Es decir, que cuando hablamos de servicio, hablamos uno, de iteración, hablamos dos, de relación, esa iteración se está produciendo entre dos o más entidades que entre ellos crean un valor, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de ciencia, de lo que estamos hablando, y siguiendo también el, eh, el diccionario, hablamos de un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de, los de, y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comparables experimentalmente. Es decir, que queremos crear ciencia sobre las iteraciones que existen entre las diferentes entidades que están representados al final, entre los proveedores y los clientes, pero no solamente queremos verlo desde un punto de vista artesanal, como lo estábamos viendo hasta ahora, sino queremos crear esos métodos y queremos crear esas herramientas que nos ayuden a describir esta iteración para que podamos hacerla crecer de y ampliar de forma sistemática. Eso es la ciencia de los servicios. Y es muy importante que igual que en los, eh, anteriormente Iben estuvo involucrado en la creación de la ciencia de la computación, es muy importante resaltar que la ciencia de la computación fue una ciencia en la que se inició la multidisciplinaridad de diferentes ciencias, y que se recogió elementos de cada una de esas ciencias para crear una perspectiva nueva. En la ciencia de los servicios nos pasa lo mismo, recogemos elementos de diferentes ciencias para poder crear una perspectiva nueva que es la que estudia esta iteración. Muy interesante, me interesa la idea, sobre todo, has dicho, para trabajar de manera no artesanal, que es como se está haciendo hasta ahora. En realidad, eh, es una idea que cuando lo escuchas es, es muy sencilla. Si nos movemos en un mundo de servicios, pues ¿por qué no profesionalizar y por qué no estudiar el comportamiento de los servicios como se ha hecho con otras ciencias, eh, las ciencias humanas, las ciencias sociales? Pero en realidad, mmm, bueno pues a nadie antes se le había ocurrido. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha surgido esta idea en IBM? ¿Cómo fueron los orígenes? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es constatar una realidad. Y constatar la realidad que actualmente los servicios están representando más del 50% de los bienes que se producen dentro de una sociedad. Si pensamos en que eh, teníamos eh, el, área de, el área de la agricultura, que fue como la, la, la industria primaria, la industria secundaria, que fue la industria en sí misma, la terciaria son los servicios. Y esos servicios en algunas áreas de nuestra sociedad están representando 70% de los bienes. Luego, tendríamos que volvernos, eh, eh, es natural que empecemos a poner el foco en, en pasar de la artesanía a la ciencia, en, aquellas, en aquel elemento económico o en aquel elemento que está haciendo funcionar el 70% de nuestra economía. Luego, por otro lado, IBM, de forma natural, eh, evidentemente, entra en este juego de los servicios la evolución, IBM es una empresa innovadora, es una empresa innovadora en sus 114 años de existencia, eh, y ha ido evolucionando, innovación significa evolución, y ha ido evolucionando durante todo este tiempo, y por lo tanto ha ido evolucionando con la sociedad, y la sociedad está yendo a los servicios, luego había que estar... Sí, en este área. Esto, esto era algo que quería preguntarte porque resulta curioso que claramente IBM, que es la promotora de ciencia de los servicios es una empresa que surge totalmente orientada a producto la M del nombre, pues lo indica claramente ¿Qué, ¿qué le aporta a una empresa como IBM el estudio de los servicios? pues, pues eh, date cuenta que la M nació cuando nació IBM ¿vale? y nació en 1911 que estábamos en plena era industrial y en plena era de lo que era el conocimiento del producto, ¿de acuerdo? Y a raíz de eso salieron ciencias y salieron ingenieros que lo que hablaban era de la industrialización del producto y tenemos ingenierías las cuales estudian esos procesos de cómo se va creando un producto, de cómo vas distribuyendo un producto y de cómo vas comercializando un producto. La informática o los sistemas de información se van convirtiendo en más y más en el concepto de servicios hasta que ahora mismo estamos viviendo en este mundo de las plataformas de negocio. La evolución tecnológica nos va llevando hacia una conversión del producto hacia un servicio. ¿Por qué? Porque lo importante empieza a ser la agregación del valor de los diferentes eh, eh, actores y esa agregación del valor es lo que identifica el servicio. Y, Elisa, y, ¿y sabéis, tenéis conocimiento de que hay otras empresas tanto del sector IT como incluso de otros sectores eh, en los que se utilizan servicios, sanidad, etcétera, que también estén interesados en este tipo de conocimiento? Pues mira, es sorprendente porque cuando empezamos esta, esta andadura, que la empezamos desde la empezamos tres componentes de, de IBM, tres personas, a los cuales luego se nos unió Jesús, pero ahí estaba, estaba Pedro Lázaro, estaba Soliniers, y, y bueno, como os decía, más tarde se nos unió Jesús. La realidad es que nos encontrábamos un poco solos, ¿vale? Y yo creo que Pedro hizo un trabajo enorme en agrupar a las universidades y concienciar al mundo académico de la necesidad de esta creación, de este grado, como existe en la Universidad Rey Juan Carlos, para, eh, de la ciencia de los servicios. ¿vale? Ha habido otras universidades que han tomado decisiones de crear másters o, eh, o, eh, o de crear asignaturas alrededor de esto, pero yo creo que la apuesta más mayor que existe ahora mismo en el mundo académico, es la apuesta que ha hecho eh, vuestra universidad. Y nos sorprendió mucho encontrarnos que había otras empresas que estaban pensando lo mismo, pero todavía más nos sorprendió que no fuesen empresas de nuestro sector, sino que fuesen empresas de otros sectores. Y yo creo que ahí Eulen y, y Melia, pues nos, nos han ayudado mucho, nos han ayudado mucho a todos a despegar el concepto de la ciencia de los servicios de lo que es explí explícitamente la eh, industria de tecnologías de la información. Y darnos cuenta que esa necesidad de ciencia es tan necesaria tanto en el servicio más eh, en los servicios generales, ¿vale? en los servicios de la, de, del turismo, en los servicios de la salud y en otra serie de servicios que deberíamos ir acompañando luego ha sido una suerte encontrarnos con estos amigos en este camino y, pero yo creo que hay muchos más y yo creo que lo que todavía nos falta es eh, crear un espacio más grande en donde gracias a la demostración de lo que estamos haciendo se nos unan más jugadores y podamos, eh, gracias a la realidad de los hechos tangibles que significa este grado podamos abrir el juego a más eh, eh, empresas que, siguen cre que creen en este concepto del servicio pero que todavía no han encontrado el espacio donde colocar sus conocimientos.